A Andy le gusta compartir. Bueno, sí, en fin, depende. A Andy le gusta compartir sus saberes y competencias. Ah, eso sí, claro. Andy ya ha realizado un MOOC. ¿Cómo hacer sus reservas de avellanas? Sí, un MOOC. Un curso accesible, gratuito, en línea y supervisado durante un periodo determinado. A Andy le gusta trabajar. Cuando quiere, donde quiere con quien quiere y a su ritmo. Ahora compartiré mucho mejor mis experiencias. ¿Has oído hablar del SMUC paso a paso para descubrir en mayor detalle los métodos virtuales de aprendizaje y hasta crear tu propio SMUC? ¿Yo? ¿Solita? Sí, pero también te pueden ayudar los demás. Un SMUC es un MOOC social que se basa en el intercambio, en las interacciones y en las creaciones de los participantes. Y sus autores de seis países europeos también pueden ayudar. Ya tengo una idea de SMOOC. ¿Cómo desarrollar mi empresa de cascanueces? ¿Cómo hago para seguir ese SMOOC? Hace falta un equipo informático conectado a Internet. Conectarse a la plataforma. Ecolarning. E inscribirse. Próxima edición a partir del 5 de octubre. ¿Quieres una avellana?